philosophy, Avengers Infinity War, la película que culminó todas las películas del universo de Marvel bueno yo este vídeo de un una review de sobre la película así que empecemos una vez, si se acordarán, saben cómo terminó Thor Ragnar ¿no? se Thor a su, a su pueblo Adgar a la tierra pero no llegan a mitad de camino porque fueron interceptados por una nave gigante que después se muestra que todos los agregados están muertos y nos revela que de villano de Marvel ha llegado por fin y es nada menos obviamente Thanos junto a sus escuaces van de todo el universo a buscar la gema infinito Ya tiene en la gema del poder, a pide a Loki que le dé la piedra azul Va a ser interrumpido por Hulk, a pasear de gana, pero no Thanos le contraataca y vence a Hulk Tras ese ataque fallido, dejan amarrado a Thor y Thanos mata a Loki Haina, antes de morir, usa sus últimas fuerzas para abrir un portal y, y transportarle a, a Hulk a la tierra Y Thanos lo mata Thanos con las dos gemas explota a toda la nave de Thor y se va y aparentemente Thor, no sabemos lo que ha pasado hasta después y Hulk cae, llega a la Tierra y cae en la casa de Doctor Strange <tose> <¿T> Doctor Strange avisa a Tony Stark que Thanos ya se acerca a la Tierra Junto con Hulk y Wong, defienden a Nueva York de una nave gigante con forma de dona que podría ser que venga Thanos Ah, en realidad no, se dan sus escuaces. Uno es un mongosaurio, el otro es calamar. Así que él y Spider-Man que apareció ahí, pelean para defender la tierra. Evo ni Mo secuestran a otro Strange y spider va a ayudarlo. Pero la nave despega y Spider-Man eh, arriba en el cielo, casi saliendo de la tierra, se queda sin aire. Iron Man va a ayudarlo y activa, activa lo que pasa es su nuevo traje y se lo da a Spider-Man. Ah, y al parecer Busbane no puede convertirse en Hall. Creo que se da porque Hall eh, creo que se da porque Danos le repartió su madre algo así. así que no pudo transformarse. Toma el teléfono que no se rompió en la batalla. Y va a llamar a Capitán América Ah, y el, el Ponja también se, se va de la película. Solo para mostrarnos cómo derrotó a un villano y eso también podría derrotar a Dano. Bueno, Idleman abre, abre la nave y entra, pero también Spiderman también logra entrar, después se encuentra. No puedo ser el amigo y vecino Hombre Araña si no hay ni uno ni otro. Ok, ni yo me entendí, pero sabe lo que quise decir Spider-Man y Idoman se libran de Monimoteando al espacio Y, y rescatando a otros tres porque Spider-Man había descubierto una nueva habilidad Nueva habilidad de traje, tenía unas patas de araña mecánicas El Calamardo murió congelado Y entre ellos tres, trata de manejar la nave lleno al planeta de Thanos ¿No? Eres un vengador Mientras tanto en el espacio, mientras tanto, bueno, gracias por aclararnos que es, estamos en el espacio. Los guardianes de la galaxia recibieron un mensaje de ayuda al principio de la película y llegan al lugar se chocan con Thor. Thor le dice que Thanos mató a su gente y que va a buscar las gemas. Así que los guardianes y Thor se dividen en los grupos. Thor con Rocket y Groot y Starlog, Gamora, Mantis y Drax yendo al a Nowhere a la casa del coleccionista. Y lo encuentra él siendo interrogado por Thanos. Gamora de una vez decide matarlo a Thanos y acaba con él. Pero en realidad era toda una ilusión toda una ilusión creada por el verdadero Thanos que ya consiguió la gema roja. Toma a Gamora y Thanos convierte a Mantis y Drax en cosas raras. Starlog le quiere disparar, pero antes de llegar a Nowhere, Gamora le pidió a a estar lo que la asesine para que Thanos no sepa su secreto algo así el secreto de la gema del alma porque ella es la única que sabe dónde está estarlo no la quiere matar pero Gamora dice que la mates también Thanos quiere probar su valor a ver si la mata sorprendentemente lo aprieta gatillo pero Thanos lo convirtió en burbujas Mientras tanto, la tierra en Escocia, y si hicieron la bruja escarlata son novios y allá un año juntos. Pero en una salida se nos intercepta a los dos secuaces Thanos, Uno es Corbus y el otro es Próxima Minga. Y creo que sus poderes se han disminuido en esta película, ya que después de, de, de casi derrotarlos a los dos, aparece el héroe de esta película. Uno de los mejores héroes de esta saga. El Capitán América, Pedro con Barba, junto con Black Widow y Falcon y parece que más o menos lo derrotan y protegen la visión de la piedra amarilla y lo llevan a Wakanda, hogar de pantera Negra para que su hermana Shuri lo, lo escanee y a veces hay una forma de quitarle la piedra así ah, antes fue una a la mansión de la avenger a llevarse a Hall y a llevar Machine a pasar el War Machine no tiene nada rencor ya que no quedó fallado de las piernas ya que visión lo disparó en la pico anterior no, solo está feliz y tiene ganas de chistes bueno, ya Wakanda llega a las naves de Thanos llega a la nave, muchas naves aterrizando en la tierra para que salga de bichos estos va a llevarse todas las piedras amarillas y así tener la batalla tener la mejor batalla de todo el universo de Marvel hay un flash para en la película donde Thanos iba destruyendo planetas y ese planeta era de los de Gamora y conoce a ella cuando era chiquita y creo que la entrena va a ser uno de sus secuaces pero obviamente ella es la ella parece la hija preferida de Thanos y le mandó a la misión para que busque al y ya sabe está pero quiere decirle y Thanos la obliga Mostrándole donde estaba capturada a su media hermana. La tortura y, y Gamola habla. Estaba en un planeta llamado bormir eh, Donde está resguardado por Cráneo Rojo. Que vimos en la primera película de Capitán México que fue fusionado por la piedra azul. Bueno, parece que se transportó a este planeta. pero mandar cuidando la gema del alma en la cima de esa montaña. Cráneo rojo le dice a Thanos que el único modo de tener la gema del alma es sacrificar a aquello que él ama. Y bueno, lo que tenía algo más cercano era su hija Gamora. Y la mata. Y ya tiene la gema. Iron Man y Spider Man llegan al planeta Titan de Thanos y se encuentran con los guardianes de la galaxia. ¡No! Después se volvió los compañeros y bueno, después llega Thanos. Y todos ellos tienen un enfrentamiento para quitar el guante. Casi lo logran, pero está lo ante hace de que Thanos mató a Gamora. Se re enoja y su plan para quitar el guante fracasa. Tanto que Thanos veces Strange y casi mata a ellos. Strange le da la gema al tiempo verde. Le da la gema al infinito verde. Duda un segundo, pero igual se lo pone. Y Thanos se va con una gema nueva. Mientras tanto en el espacio en otro planeta. Los Rocky y gruba en otro planeta y se cuenta con Aitri Que es el que hace armas a guardianas o algo así. Parece que él creó el guantelete infinito. Pero Thanos parece que mató a, a sus empleados y les cortó las manos. Thor está de convencerlo de que lo ayude y bueno, parece que lo ayuda. Y, de, y forjan uno martillo hacha. Pero Thor sacrifica su vida porque parece que tuvo que sostener esas dos cosas para recibir toda la energía de esa estrella y bueno, se quema todo. Y Thor parece que muere, pero no, si no todo esto fue palpeo. Groot hace algo por fin en esta película y convierte sus ramas en un mango para el Y Thor parece que recupera toda su fuerza. Y bueno, después los Avengers Secretos de Wakanda se enfrentan en una batalla final. Una batalla simplemente genial. Pero sigue llegando más de esos bichos riders y son muchos y parece que estaban por perder. Pero llega Thor. Llega Thor con un nuevo traje y no fue. Y es más poderoso que nunca. Wow. Hall venció a Mungosaurio. Misión del Capi matan a, a, a Cobos Cray, Scarlett Mata a Próxima vine, pero llega a Thanos a la tierra y los vence a todos. La bruja escarlata en es un intento de desesperación hace destruir la gema de su novio Visión y cuando la destruye, pero por, de, por culpa de Starlock, Thanos tiene la gema al tiempo y rebobina atrás y ahora revivió Visión para matarlo de vuelta. Con el guantelete de completo, desecha que Guerrero de pero llega a Toro al último momento y le da el hacha en el pecho. Pero no sirvió de nada, Thanos truena los dedos y todo, y toda la mitad del universo muere. Oh, sabe que la quiero, pero she don't give a Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. qué está pasando. No sé no quiero eso en mi conciencia. Sí señor. Sí, todos los favoritos. Bueno, quedaron vivos los de la, la Avenger Row, ¿no? Ah, salvo Hawkeye y alma que aparecerá aquí en las cuartas. Y posible aparición de un personaje nuevo. Van, van a tratar a ver cómo sea, cómo sería la forma de derrotar a Thanos. Thanos parece que está en otro planeta. Solo en un campo sentado, mirando al sol y sonriendo Celebrando así su victoria Fin La verdad esta película simplemente es genial Y ahora nos puede esperar lo que sea de las 4 Bueno amigos, si te ha gustado este review eh, Dale un me gusta, comparte y suscríbete Y bueno, ha sido por hoy Si quieres más videos, suscríbete Y la campanita si quieres Dejar la campanita de notificaciones Porque a veces YouTube no te avisa cuando sube un video nuevo Y bueno, eso es todo por hoy Nos vemos Will break of day.